14 horas, 11 minutos, estás en la tarde del magazine, estás en Radio Mix, y es decir, estás en la columna de Hechos Reales. Junto a la licenciada Carmen Sotilo, hoy va a hablar de la ansiedad. ¿Qué abraza la ansiedad? Un montón de aspectos. ¿Qué es la ansiedad? ¿Es un trastorno? ¿Qué pasa? ¿Hay más ansiedad después de la pandemia? ¿Qué nos dejó la pandemia? Una de las tantas cosas. ¿Nos dejó también la ansiedad? Bueno, todo esto, ¿qué produce? ¿Qué hace la ansiedad? ¿Y qué tan complicada puede ser del 1 al 10 tener ansiedad? Por eso, ella, en Hechos Reales, junto a la licenciada Carmen Sotelo, a quien le vamos a dar la bienvenida, hoy hablamos de ansiedad. Hola, Carmen. Hola, Karin, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, ansiosa. <risas> ansiosa. Bueno, yo estaba, ¿viste? Cuando hablamos del tema y me decías de ansiedad, digo, ¿cuántas cosas abarca esta palabra, no? Eh, ¿Cuántos campos de la ansiedad? Pu puede ser, bueno, ansiedad por una expectativa, ansiedad también puede ser por... por eh, esto de, de si no tenés cigarrillos, si querés comer, viste que te agarran los ataques de ansiedad y vas a la heladera y te, y te comes lo que no podés. Bueno, la ansiedad abarca muchas cosas, ¿verdad? Eh, sí, la ansiedad abarca muchas cosas y cada persona tiene eh, su ansiedad y la resolución de su ansiedad de una manera diferente. Ajá. ¿Cómo sería eso, Carmen? La ansiedad es un estado de inquietud, de eh, puede ser de extrema inseguridad, una eh, excitación interna, eh, puede tener, eh, manifestarse a partir de taquicardia. Eh, eh, no poder dejar de pensar de determinadas situaciones, miedos, en general eh, eh, tiene que ver con miedos y con la inseguridad, ¿no? Miedos a lo mejor a situaciones que no conocemos, que pensamos que nuestros recursos no son lo suficientes, eh, eso nos, nos pone en un estado de excitación que eh, nuestro organismo puede tener consecuencias. Ajá. Es, decir... es un estado mental, Bien. pero puede tener consecuencias en nuestro organismo. Y una de las cosas importantes que vos siempre preguntás y siempre hablamos es cómo ayudar a una persona que se encuentra ansiosa por determinada situación. Lo primero que se, ocurre, que me, se me ocurre comentar es que, que además es una cosa que siempre hacemos la gente que acompañamos a una persona que está ansiosa, es decirle, no te preocupes, no te pongas ansiosa no sirve. Ya está ansiosa, no te pongas, no, ya está ansiosa, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos con ese, ese estar? Exactamente, ya está ansiosa, no te pongas ansiosa, no pienses en eso, no, no, no sirve como ayuda, eh, la, el acompañamiento que necesitamos en esos casos, es el dejar, primero el saber que la otra persona está, claro. está ahí, nos acompaña. Y segundo, hablar de eso, hablar de lo que nos pasa, hablar de lo que sentimos, hablar de la situación. No, no penses, no, está pensando, no lo puede evitar, Tal cual. Entonces, Ahora si y... le digo, no, pensés, no, no pensés, no, no sirve. ¿Y cómo la sacás de esos pensamientos, no? Más allá del acompañamiento, ¿cuál sería una, un tip? Como decir, bueno, le les saco esa ansiedad le, eh, para que no piense. ¿Cuál sería? En esos casos, cada persona tiene que buscar... Y, y si busca va a encontrar, ¿qué cosas la distraen? Ajá. Eh, lo primero que se nos ocurre es, vayamos a caminar, tomemos un té juntas, tomemos un té, un café, un mate, eh, lo que sea. Eh, y por otro lado, eh, una de las cosas que sirve cada escuchar música cada uno, la música que se le ocurra, eh, una de las cosas que, por lo menos a mí personalmente, me sirve es engancharme con algunos eh, jueguitos o algunas claro. situaciones donde tenga que poner mi concentración o leer algo que me, que me concentre. Y entonces lo que nos pasa en general, cuando tenemos un pensamiento que, que se eh, reitera, este no, no pensar, no de, decir no pensar, sino poner otro pensamiento en su lugar. Claro. ¿Se, eh, se entiende lo que digo? Perfecto, perfecto. Esto de eh, esta distracción, cuando vos me hablaba digo, bueno, sí, tomar mate o acompañarla, pero digo, hay gente que está sola y esta ansiedad le puede producir de noche y, y no tiene ningún acompañamiento. Pero me encantó esto de los jueguitos, porque los jueguitos como que cuando vos estás con el celular jugando, te descargas un montón estas distracciones, mirar una película, escribir algo, eh, también escribir lo que pensás, bueno, eh, estar, tejer puede ser otra distracción, tejer, bordar, pintar, todo esto que te distraiga, decir, no hay excusas si estás sola tenés estos tips que te dio la licenciada que me parece eh, muy, pero muy buenos. Pero Carmen Hay que buscar en cada uno, perdón, sí. hay que buscar cada uno en su historia y en las cosas que le gusta hacer, hay que buscar qué cosas generan una concentración importante. Es, el tema es estar concentrado en alguna cosa que nos haga no pensar en otro, sino pensar en eso que estamos concentrados haciendo en ese momento. Eso está genial. Pero a mí se me vienen a la cabeza diferentes eh, acciones que se hacen delante de una ansiedad. Por ejemplo, en el caso de, eh, de ansiedad, que vos decís, bueno, tengo ansiedad y, me, y ataco la heladera, eh, me como todo. Y así hay un montón de gente que es obesa, que tiene un sobrepeso lo hablo en lo personal, ¿no? Esta ansiedad emocional que te agarra, ¿no? Que de repente hubo una angustia o algo y se te la atacás con la cocina o con los cigarrillos también o con caramelos, con un montón de cosas que necesitas como masticar o tener algo. ¿Cómo se maneja esa ansiedad en esas situaciones? Salgamos a caminar. ¿Y si estás a la noche de madrugada? ¿Tenés? Pasemos, pasemos, salgamos a caminar por la casa, claro. escribamos algo, eh, quiero atacar la heladera, le escribo la heladera. ¿Cómo es escribir la heladera? Me interesa de los pies a la cabeza. Escribirle a la heladera es hacerle... Un cuento a la heladera, contarle a la heladera qué es lo que nos pasa, contarle a la heladera que tenemos eh, muchísimas ganas de abrir la puerta y que no es lo que nos conviene. Eh, hacerlo tipo relato, tipo la historia, tipo nos encontramos con enanitos que nos dicen que no... Pero hacerlo... Eh, con acción, por eso digo con escribir, que eso te mantiene concentrada en lo que tenés que escribir, ¿Se, ¿se entiende? Muy bien, muy bien, es más, hay canciones cuando esto decís, bueno, te sobra determinada comida después de una fiesta o de lo que sea, decís, eh, buscas pero es prestar atención a lo que te está pasando, decís, fuera... Fuera de mi vida. Y, y la llevas sal, y la regalás. Sal, sal, ¿Viste? Le pones. Pon eh. dibujos a la heladera. Claro, claro. Y le ponemos los dibujos en la puerta de la heladera. Bien, ahí estamos entonces. Entonces todas esas personas que la ansiedad, la acción posterior a esta ansiedad es atacar con la heladera, agarrársela con la heladera, ya nos dijiste. ¿Qué pasa con el cigarrillo? Porque hay gente cuando bueno, está... Con el, el cigarrillo, una de las, eh, uno de los tips sí. es no tenerlo a mano. Ajá. Esconderlo. O sea, o ponerle o así, trabas, claro. O sea, si vos... Eh, te digo porque me, me ha pasado de tener cigarrillos eh, mientras estoy eh, leyendo algo en la computadora, ¿no? Y tener los cigarrillos ahí. Si me tengo que levantar para buscar los cigarrillos, posiblemente no me levante. Claro, y si los tenés escondidos, que tenés sobre una caja, que tenés que sacar cosas y qué sé yo posiblemente no lo hagas no o por lo menos no sé si eh, en todos los casos no lo vas a hacer o por lo menos lo vas a hacer si realmente cuando tengas muchas ganas de hacerlo eso una vez y después te va a dar fiaca te va eh, eh, vas a estar entretenida en otra cosa eh, vas a estar con las manos ocupadas, como decías vos, con el tejido o con alguna actividad manual, y entonces no lo, no lo vas a agarrar en ese momento. Claro, y hay que prestarle atención a la ansiedad, ¿no? A esto de que lo, nos pasa por nuestro cuerpo y nuestra mente. Y esto de la, del COVID que dejó secuelas, que vengo diciendo el problema de los chicos de tercer grado, que no saben ni leer ni escribir, que pasaron la peor etapa, que eso también vamos seguramente a hablar, Carmen, eh, vos como docente que, que sabes mucho del tema, eh, pero el COVID también nos dejó ansiedad. Yo veía gente que, hasta más allá de los ataques de pánico, que la ansiedad le produce como ganas de pegarse en la panza. Estos comentarios, ¿no? A veces o esta cosa como cosquilleos en la panza, ganas de pegarse en la panza, angustia, llanto. Eh, se ve un estado emocional este, com, eh, comprometido, ¿no? Eh, ¿Qué pasó con, eh, con, con este encierro? ¿Qué dejó? ¿Más ansiedad? sí, el encierro dejó más ansiedad, no te olvides que el tema del COVID fue un tema que, eh, a ver, eh, una de las cosas que dijimos era que la ansiedad también tenía que ver con el miedo a lo desconocido, y el COVID fue, sí, fue muy desconocido para nosotros, y por otro lado no sabíamos eh, quienes podían estar eh, infectados, no sabíamos cómo iba a pasar esa persona que estaba infectada, la situación, eh, teníamos conocidos que habían sido eh, internados por COVID, Había, algunos habían fallecido, todas esas situaciones nos dejaron realmente muy, muy ansiosos, incluso ansiosos ante la enfermedad eh, en sí, no, Ay, eh, con el miedo a que algo nos pase, con el miedo a enfermarnos, eso por un lado en esto que decís, y con respecto a los chicos, sí, con respecto a los chicos lo hablaremos, eh, si querés, en otro momento, pero eh, ha sido muy fuerte, eh, muy fuerte. Ha sido muy fuerte además porque eh, toda la familia estaba ansiosa, no claro. es que los chicos se ponían ansiosos. Toda la familia estaba ansiosa y yo te decía, una forma de eh, paliar la ansiedad tiene que ver con el movimiento, con concentrarse en otra cosa y en ese caso los chicos al no tener escuela no había dónde concentrarse más que en lo que la familia estaba viviendo y lo que la situación general se estaba viviendo. Entonces eso también hacía un problema. Sí, no, no. Y no. nos dejó un problema. Nos dejó un problema, tal cual. Eh, no, de, el tema de, del COVID tiene un grave eh, abanico de, de, de secuelas, ¿no? Eh, y realmente rebobinando para atrás y ver chicos cómo charlaban con los vecinos de puerta a puerta, te juro que me, me, me duele hasta el corazón, porque vos decís esto, ¿no? Lo que tuvieron que vivir, y vos decís algo tan simple, ¿no? De tener esa habilidad de poner una sillita en la puerta y de, de, de, de la vereda de enfrente hablando para que estén entretenidos... Todo lo que te, uno grande lo puede superar, lo se puede adaptar, más allá de las secuelas de ansiedad que dejaron y de trastornos mentales que dejó ¿no? el encierro. Pero los chicos, eh, el que no sepan leer ni escribir porque no tenían las mismas posibilidades de los que podían pagar una escuela eh, privada, esto realmente es eh, duele, duele y es grave, hay que prestarle... Más atención todavía porque esto eh, son las secuelas que dejó el COVID y que no están resueltas, no están resueltas como debería. No, no están resueltas y es muy difícil resolver. Acordate que ahora está el tema del dengue. También. Que por lo menos eh, en todos lados está, y también genera, ese, también ese tema genera ansiedad, es algo que, si bien la enfermedad se conoce, pero algo que no se sabe, aparece un mosquito cualquiera en tu casa y todo el mundo se pone loco porque, eh, o sea, no solamente la ansiedad, no solamente los chicos, lo que pasa es que los chicos absorben toda la ansiedad de todos los adultos que les rodean, ¿no? Tal cual. Bueno, Carmen, estamos para, con muchísimos temas para hablar en hechos reales, porque hay muchos temas que está afectando a la sociedad en general, que la verdad, yo te diría, que prepares esa valijita que vos tenés con rueditas, que pongas ropita ahí en invierno porque hace frío, viste, que adentro puede hacer calor por las estufas, y te venís a hacer el programa conmigo en el magazine, Acá en la radio y charlamos. Vamos a hacer un ping-pong. Así vale. que te espero, te Cuando espero. Pueda, me voy para allá. Pero quédate, ¿eh? Un mes por lo menos. No te vayas enseguida, ¿eh? Dos, tres programas te quiero. Bueno, bueno. bueno Carmen, muchísimas gracias. La verdad, eh, como siempre, son temas que, que da para hablar muchísimo más y que tienen... Eh, eh, un montón de variantes. La ansiedad tiene un montón de variantes, pero hay que prestarle mucha atención porque trae muchísima angustia emocional. Así es, así es. Eh, por otro lado, bueno, no, la crisis de ansiedad, ya estamos hablando de algo más serio, ¿no? Claro. Una situación complicada, eh, en, ese, en ese momento, pero eso es una crisis de ansiedad. Eh, eh, puede aparecer sudoración, puede aparecer dolores eh, corporales, eh, puede aparecer náuseas, eh, hay muchas, en una crisis eh, de ansiedad hay muchísimos síntomas físicos. Eh, esto que te decía, ¿no? Esas ganas de pegarse en la panza o llanto. Eh, eso es parte de una crisis, entonces. Eso ansiedad. es parte de una crisis, sí, señor. Bien. ¿Y que, a dónde se va? ¿A un psicólogo? ¿La ansiedad la trata una terapia? La ansiedad la trata una terapia. Si estamos frente a una crisis... Posiblemente necesitaremos un psiquiatra ah, ajá. para alguna medicación, que, eh, alguna medicación psiquiátrica que no es que calma la ansiedad, nos permite relajarnos. O sea, no es una pastillita que nos va a calmar la ansiedad, sino que nos va a permitir relajarnos para poder hablar ahí sí con eh, el psicólogo o con el mismo psiquiatra. Perfecto, bueno, quedó sumamente eh, claro. Bueno, Carmen, nos volvemos a encontrar el próximo jueves, si Dios quiere. Nos vemos el próximo jueves. Hasta el jueves y saludos a todos. Un besito. Gracias, Carmen, prepárate la valija. Chao, chao.